El comité organizador de las actividades con motivo de la celebración del 206 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte se reunió por segunda vez en la mañana de este jueves para seguir coordinando el desfile militar estudiantil e institucional que se realizará el próximo 26 de enero en esta ciudad de San Francisco de Macorís. La reunión se realizó en el Salón de Actos de la Gobernación Provincial de Duarte, encabezado por el gobernador Juan Antigua Javier, quien dio a conocer los detalles del encuentro. Para responsabilizar a cada uno de los directores de la institución del Estado en la provincia de Duarte, porque entendemos de que es una fecha muy significativa, para nosotros los que habitamos aquí en la provincia de Duarte, y es una obligación del Estado por ley o decreto la participación activa y militante de cada una de nosotros este es un desfile siempre todos los años que se hace y los responsables de, de ese desfile es la gobernación provincial y sus instituciones y la alcaldía del ayuntamiento. Por eso, ustedes saben, en la provincia de Duarte, el 26 de enero, está en la obligación de presentar... Un gran desfile, que la gente se sienta motivada y que se sepa en el mundo que nosotros trabajamos para que se, se hiciera un reconocimiento a un arte como él se lo merece. La ex gobernadora y coordinadora del desfile, Lucelene Plata, motivó a participar de la fiesta del natalicio del Padre de la Patria. Tenemos que hacer eh, acopio. de poner en nuestra mente el sacrificio de Juan Pablo Duarte, para nosotros tomar en cuenta que de seguro en su batallar, él no pensó si era lunes, si era jueves, si era viernes, si era sábado. Duarte de manera total trabajó decididamente para que hoy nosotros podamos en el concierto de todas las naciones es decir, somos dominicanos tenemos una bandera, un escudo una soberanía tal como muy bien explicó el honorable gobernador Juan Antigua nosotros queremos un palpitar una vibración una fuerza de motivación que se haga sentir en San Francisco de Macorís. Ese día, sábado, todas las instituciones del Estado deben estar aquí además de las autoridades militares educativas y civiles participaron los ejecutivos de telenor julio y eugenio vargas quienes se comprometieron como cada año a transmitir la actividad para que las personas que no asistan a la misma puedan disfrutarla a través de la televisión y las redes sociales para nosotros del de acontecimiento muy importante sí. que que es el desfile ciclo militar en honor a nuestro fundador, que es sumamente importante. Y además del desfile, como vemos el mes entero, y todo el mes de febrero, las frases de Duarte, el principio de Duarte, porque Duarte luchó para que la población tenga conciencia. Y no olvidemos un acontecimiento tan importante como es la creación de una nación, darle valor, darle forma, darle esencia, porque eso es que de parte deliberado.